Estado 10 de la mañana, 26 minutos ayer se celebraron la segunda edición, se celebró la segunda edición de los premios Inno Social Málaga unos premios que reconocen el impacto de proyectos malagueños en innovación social y que convoca el área de participación del Ayuntamiento de Málaga junto con la Asociación Arrabal. Se otorgaron en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga, fueron 80 candidaturas las que se presentaron, 10, men 10 menciones y un ganador. Los ganadores fueron el proyecto de Social Watcher, su responsable es Darío Pereiro. Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Felicidades. Es que... Ya 24 horas después, eh, ya, eh, más, eh, ¿ya más reposado el reconocimiento? Pues sí, la verdad es que tenemos una resaca emocional importante <risa> después de lo vivido en el día de ayer y estamos muy muy contentos de haber tenido esta experiencia. Eh, Darío, vamos a empezar por el principio, contando cómo surge y qué es el proyecto de Social Water. El proyecto de Social Water surge a raíz del, del fundador eh, Javier, que él eh, decide salirse del mundo empresarial y empezar a encontrar eh, un sentido más completo en su vida y empieza a viajar a participar en proyectos sociales por el mundo, por ejemplo, de recogida de basuras en playas y algunos otros, hasta que encuentra pues que en, en ciertos países el, el agua es un problema porque no hay un acceso a agua potable y decide investigar cómo darle solución a este problema y llega a encontrar eh, filtros que permiten que ese agua, eh, con el solo uso de la gravedad y, y en cuestión de, de segundos y minutos, pues puedas llenar una botella o puedas llenar una garrafa, cogiendo agua sucia, eh, tan sucia como nosotros hacemos pruebas eh, para enseñar a la gente, puedes coger una botella, llenarla de tierra y de polvo, de, y esa agua marrón pasa por el filtro y se convierte en agua totalmente potable y, y bebible. ¿Vale? Y entonces... ¿En serio? O sea, esto sí parece como muy eh, de ciencia ficción, eh, Darío. Sí, sí, la verdad que eh, en realidad luego es sencillo. Hay unos nanotubos que están, eh, son micros, se eh, miden como 0,01 eh, micra y están dentro del, del filtro y entonces toda esa suciedad, bacterias, virus, quedan ahí retenidos y, y nos deja eh, ese agua filtrada. Entonces ellos empezaron comprando a una marca eh, de filtro, esos filtros a, a precio de, de coste y con mucho esfuerzo haciendo crowdfunding para un, un primer proyecto de, de implantación eh, en el 2019, pero ya afortunadamente... Eh, pues han podido contar con los fondos para hacer una compra grande de filtros con su marca eh, a precios más reducidos y asequibles, que es lo que permite a día de hoy que, eh, pues, con 25 euros de donación ese dinero íntegro cubre el coste de fabricación, uh -huh. tra transporte y logística puesto en la casa de una familia. Claro, porque estamos ante una crisis del agua, no solo en esta, este lado del mundo, sino también en el otro lado del mundo. Pensemos, y es además un dato que nos ofrecéis desde la propia organización, que más de 2.200 millones de personas no tienen servicios seguros de agua potable. O sea que, y, y solo el 1% del agua del planeta es apta para el consumo, que es un, una auténtica pequeñez. Sí, sí, correcto. Y además, los problemas del agua cada día van a ser más grandes en las sí. sociedades industrializadas, como por ejemplo ocurre en México, que la mitad del agua que se bombea en las tuberías se pierde porque esas tuberías incluso están eh, dañinas y, y, y se filtra ese agua y se pierde. Y había ríos que, por ejemplo, fluyen desde Estados Unidos hacia México que a día de hoy las cuencas eh, llegando a México ya no tienen caudal, cosa que hace a lo mejor diez años sí tenían. Con lo cual, este problema y esta solución, incluso poco a poco va a, a ir ayudando a, a sociedades más industrializadas en las que el agua pensamos que no, no va a ser un problema, pero es va a ser el, el, el nuevo oro, ¿no? de, de uh -huh. nuestro siglo eh, es un proyecto de, de emprendimiento social es eh, además eh, con esa parte además también que, que destacaba ayer el jurado de los premios sino social darío con esa parte también eh, internacional ¿no? porque vosotros bueno pues al final los problemas son problemas del mundo eh, y se pueden y el, ese ese cambio no ese clic se puede hacer desde aquí pero para alguien pues que vive a kilómetros de, de Málaga y, y además también preveyendo no ese, ese problema dando respuesta a un problema adelantándonos a algo futuro ¿no? que, que vemos que va a ocurrir por el propio devenir de los de los acontecimientos porque cuál es el futuro del proyecto y cómo os gustaría seguir creciendo pues el, el futuro del proyecto eh, es ya el presente porque nosotros estamos en el terreno en Tanzania y hemos detectado que no solamente hay problemas de agua eh, potable en cuanto a esos virus bacterias y suciedad eh, u otras enfermedades que se puedan encontrar, sino que hay una en concreto eh, que afecta a, a muchos países de población y esta es la fluorosis, entonces estamos por ejemplo ya en Tanzania ¿Esto qué eh, es? Explícamelo bien La fluorosis es que el, el flúor eh, digamos que es un elemento químico que se traspasa de, de la tierra al agua y es muy difícil de, de quitar, de hecho eh, no conocíamos eh, este problema hasta recientemente y, y tampoco la solución hasta recientemente entonces hay una investigadora del CECID que eh, puso la patente al servicio de la fabricación de, de un nuevo filtro que sí que retiene esa fluorosis que se queda ese fluor se queda pegado a una roca Yes. <laughs> Eh, que se tritura y, y ese flúor se queda pegadito a, ese, a, a esa roca que incluso si destruyes el filtro y lo tiras a la tierra no pasa nada porque aunque le cayese agua de nuevo ya se ha quedado adherido por los procesos químicos a los que se somete eh, la roca que va dentro del filtro y es digamos el siguiente paso eh, que vamos a dar estamos entonces recogiendo muestras de agua en diferentes puntos ya se les ha preguntado a la población que se les ve en los dientes el desgaste de esta enfermedad y a, así a, a, a grandes rangos hemos visto que el 30% de la población tiene este problema. Entonces eh, vamos a movernos en esa línea de actuación para conseguir que el, el problema de, del flúor también le demos una, una solución real. Lo que pasa es que es un poco más complejo. ¿no? ¿En, ¿En Tanzania, en qué otros países estáis instalados, estáis ya trabajando con estos filtros y con la manera de hacer de esos saltwater pues eh, en marzo se hizo uh, un proyecto en Colombia y México que se venía trabajando seis meses atrás porque en cada sitio en el que tú haces el impacto necesita una preparación previa muy grande y hay un equipo detrás de, de voluntarios de, de 30 personas para que hagáis una idea y, y entonces eh, allí se llevó eh, unos 500 filtros para 500 familias en, en marzo eh, en México y en Colombia y ahora eh, estamos desarrollando el proyecto en Tanzania. ¿Y cuál es nuestra idea? Pues sumar a empresas que tengan eh, esa responsabilidad social corporativa y que tengan incluso compromiso con algunos países donde ellos puedan decir oye, mira, yo me gustaría eh, ayudar pero en este país, bueno, porque me, a mí me gusta porque tengo un familiar allí y tal, eh, ¿vosotros podríais desarrollarlo? Por supuesto pues mira, si tú vas a hacer la financiación de los filtros para las familias, pues nosotros buscamos la manera, los uh -huh. socios locales, toda la logística, porque afortunadamente, y esta es una de las maneras de ayudar a uh, The Social Water, es con servicios eh, de las empresas y contamos con una empresa que tiene un transporte y logística a nivel mundial que nos coloca los filtros en cualquier sitio uh -huh. del mundo, sea donde sea, y, y la verdad que por eso pues nos pone unos costes muy muy muy bajos mm -hmm. y nos ayuda con, con todo el papeleo de, de aduana entonces eso, eso fue un hito muy muy importante para que realmente cualquier persona que nos diga necesito filtros aquí allí los ponemos Claro porque esa red al final tejer esa red internacional entiendo que es parte además, también compleja ¿no? de cómo de, para que esto funcione y para que al final alguien que compra un filtro aquí en Málaga bueno pues pueda ser instalado en ¿eh? México en cualquier comunidad donde haga falta comunidades de Darío y también centros educativos con los que también trabajáis eh, allí mismo ¿no? para facilitarle el agua a los escolares Correcto, porque en Tanzania además lo, lo ves claramente como eh, hay una gran cantidad de alumnos, porque son 12.000 alumnos en 20 centros, que es una media de 600 niños, y, y ellos son los más vulnerables al fin y al cabo. Entonces, en los, los centros educativos se están instalando unos grandes cubos con doble filtros para que puedan abarcar más cantidad de agua y es impresionante ver cómo los niños tienen una responsabilidad en cuanto a cada una de las tareas, porque hay niños que incluso se encargan de ser los responsables de regañar a los que están bebiendo del agua no filtrada, uh -huh. para que se acostumbren a, a utilizar esta herramienta y, y ellos colaboran y, y bueno y disfrutan muchísimo de, de, de este cambio que se le está dando dando en su vida. ¿no? Eh, Darío, ¿y alguien en casa podría estar pensando, bueno, y esto desde Málaga? Pero re, estamos hablando de Tanzania, estamos hablando de México, de, de Ecuador. Eh, de, de, ¿Por qué alguien podría pensar, bueno, y esto? ¿Por qué no emprender ¿Aquí? O, o, ¿O por qué alguien, eh, un grupo de personas de, de Málaga se embarca y se enrola en esta aventura? Darío, ¿qué tiene vale, de especial por... para ti este de Social Water? Bueno, pues respecto a aquí, es verdad que no hay los mismos problemas de agua que en no. otros países del mundo, por hecho el hecho de, de, de hacerse internacional, pero sí que es verdad que hay ciertos problemas, como por ejemplo eh, una comunidad... ...de inmigrantes a los que se les concedió... ...unos terrenos y unos sitios donde vivir... ...y, y ahí se hizo un proyecto de impacto... ...junto con otra eh, fundación... ...que se encarga de poner eh, luz y placas solares... ...y eh, en unos bidones que les concedió el ayuntamiento... ...tenían problemas de contaminación del agua y se les pusieron esos filtros para pues, que unas 50 personas pudieran vivir con, con, con ese agua potable no y no estuviesen envenenándose con el óxido del propio depósito es decir que aquí incluso en España hay ciertas comunidades desfavorecidas que, pues, en seguramente, las que se puede también ¿no? Eh, actuar no con este proyecto claro, claro y, y cuál es el sueño y el, por qué yo me involucré tanto con esto pues mira yo conocía a Ryan, que, que también tiene una fundación y es canadiense, y era un niño que con seis años le decía a su profesora que había niños que en otros países pues no tenían acceso a potable Y entonces este niño se emocionó tanto con, con eso que consiguió financiación a través de su vecino para hacer un primer proyecto y a partir de ahí lleva 20 años con, con su fundación. Y yo dije pues... Este este tema a mí me enamora y cuando conocí a The Social Water, a Javi y a Oscar, que son personas muy implicadas, muy generosos y que han estado trabajando muchísimo tiempo sin cobrar nada para hacer este proyecto posible, pues decidí eh, implicarnos eh, tanto en trabajo como económicamente y porque hay una cosa muy importante que he descubierto que es el salario emocional y, y esto quizá la gente no, no lo conoce, pero... Eh, tú puedes estar en un trabajo que te haga más o menos feliz, pero el, el hecho de ayudar y estar cambiando la vida de ciertas personas, y no tiene por qué ser con grandes ayudas, puede ser simplemente tu ayuda va a ser a compartir una publicación de, de la red social o contárselo a un amigo, o eh, si tienes una empresa de marketing, decir, oye, pues mira voy a ayudarles con, llevándole el tema del posicionamiento web. Uh -huh. O sea, que hay muchas maneras de ayudar que no implican dinero, pero esa, esa ayuda yo he descubierto que a mí me llena de una forma increíble. Y, y también me gustaría transmitir un mensaje que quizás la gente no lo conoce, pero yo siempre hablo del banco del karma. Y la vida, cuando tú le entregas algo, eh, siempre te lo va a devolver multiplicado por mucho. Y um, una vez escuché a un conferenciante que decía... Eh, Ayuda aunque sea por interés, ayuda egoístamente porque eso siempre se te va a devolver y la vida siempre te lo va a dar y por el camino te vas a llevar ese, ese componente emocional y esa satisfacción que no la descubres hasta que la pones en práctica. ¿no? Por eso el hecho de primero aventurarse a decir, bueno, ¿cómo funciona esto de ayudar un poquito y a ver cómo me voy a sentir? Pequeños pasos, ¿no? Pues ayer este proyecto fue reconocido eh, por esos eh, segundos premios Inno Social Málaga, con ese primer premio, ese proyecto que aúna innovación y ese carácter social y Darío pues os seguiremos la pista muy de cerca enhorabuena por ese reconocimiento y a seguir escalando peldaños haciendo pues eh, llegando a más puntos de, del mundo con los filtros y sobre todo facilitándole la vida a más gente en el mundo con el proyecto de Social Watch. muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Enhorabuena y muchísimas felicidades. Muchísimas gracias por habernos atendido a nosotros y por dar esta ventana y esta voz. Y enhorabuena por el programa y que sigáis trabajando tan excelentemente como lo hacéis. Gracias. Un abrazo muy fuerte, Darío, por tus palabras. Un abrazo. Gracias. Un abrazo.